Un misterioso asesino enmascarado va a aterrorizar un pequeño pueblo de Estados Unidos Matando gente que no hizo nada para morir Pero además de eso va a recibir muchas patadas Va a clavar cuchillos en muchas puertas Y va a llamar mucho por teléfono Hello, Sydney. Hello, Sydney. Por eso hoy, entre los resumos y demás, la saga de Scream. Esta es la historia de Sidney, una pibita como cualquier otra pibita, salvo que su madre fue violentamente asesinada por el hermano de Logan, que ahora está preso y lo van a ejecutar. Desde ese día, Sidney trata de vivir su vida lo más tranquila, acompañada de un simpático grupo de personajes secundarios. Y ellos son Billy como su sensual novio, Tatum como su mejor amiga, Stuart como la amigo idiota. <risa> Randy como el que sabe de películas, Mónica Geller como la periodista, y Dewey como el policía simpático que es medio como un John Wick de los 90 porque lo viven haciendo mierda y siempre sobrevive. estaba lo más bien en el pueblito este, cuando un día alguien llama por teléfono a Drew Barrymore para hacerle unas preguntas. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Mm, Halloween. ¿Cuál es la tuya? El ataque del tiburón de tres cabezas. ¿Qué dijiste? Eh, digo, las de Freddy. No dijiste eso. Te juro que dije las de Freddy. Y lo que parecía ser una bonita entrevista para un podcast de terror, se sale de control y resulta que el interlocutor mata al novio de Drew Barrymore, y después la mata a ella. Durante toda la saga van a ir cambiando constantemente la identidad del asesino, así que en el contador de muertes voy a juntar todos los asesinatos como si el coso este fuese una sola persona. Creo que es la forma más prolija de hacer. Y al que no le gusta, que se joda. Cuestión que el pueblo queda conmocionado por la muerte de estos dos jóvenes y están todos medio alerta porque el tipo sigue con ganas de matar y se la agarra con Sidney. Pero como el asesino es medio pelotudo, siempre se le escapa. pero es la única que logra escaparse porque a las demás personas las mata sin problemas, como acá que mata al director de la escuela y acá que mata a la amiga de Sidney en el medio de la fiesta y acá que mata a un camarógrafo afuera de la fiesta durante toda la película van a ir amagando con que el asesino puede ser uno o puede ser el otro. En un principio parece que puede ser el padre de Sidney que dice que se fue de viaje justo al fin de semana que pasa todo. En otro momento parece que puede ser Billy porque llega justo cuando el asesino se va y se le cae un teléfono. Pero queda descartado cuando muere a manos del mismísimo asesino. Ahí Sidney corre, corre, que te corre y cuando la está por agarrar el scream salta por una ventana con tanta buena suerte, mirá que tenés que tener buena suerte Sidney, que cae arriba de un bote que tiene una lona que lo amortigua. Después sigue, corre, corre, que te corre y se va a la calle con tanta mala suerte, mirá que tenés que tener mala suerte Sidney, que la hace chocar a Mónica. Y después sigue, corre, corre, que te corre y se cruza con el policía con tanta mala suerte, mirá que tenés que seguir teniendo mala suerte Sidney, que está muerto. Después sigue, corre, corre, que te corre y se vuelve a la otra casa donde se entera que Billy. Y está re contenta. Pero, pero, pero. ¡No! ¡Asesino de mierda! Y acá se revela que el asesino nunca fue una sola persona, sino dos. Billy y Stuart. Que hicieron toda esta pantomima para hinchar las pelotas. Y también se revela que fue él quien mató a la mamá de Sidney y no fue Logan. Y la mató porque ella se garchaba al padre de él y por eso la mamá lo abandonó. El plan para zafar de todo este asunto es matar a Sidney, matar al padre, hacer como que el tipo se suicidó y después lastimarse ellos mismos para inculpar al padre. La cagada es que lo primero que hacen es lo último que tendrían que haber hecho, apuñalarse. Mala ahí amigos, porque Sidney se pone las pilas y los mata a los dos. Y el otro que parecía que estaba muerto, al final no, todo lo contrario, estaba vivo. Y Mónica, que parecía estar muerta, al final no, todo lo contrario, estaba viva. Y el policía, que parecía que estaba muerto, al final no, todo lo contrario, estaba vivo. Entonces acá nos vamos a Scream 2, la venganza de Scream. Pasaron dos años de aquella vez. Mónica se hizo re famosa por escribir un libro sobre lo que pasó en la película pasada, el policía está lo más bien andando por ahí, el hermano de Logan lo dejaron libre porque era inocente, y Sidney está en la universidad y se armó un nuevo grupito de personajes secundarios medio parecido al anterior. Y ellos son Derek, como su nuevo sensual novio, Holly, como su nueva mejor amiga, Mike, como su nuevo amigo idiota, de nuevo Randy, como el que sigue sabiendo de películas, la mamá de Sheldon, como la nueva periodista, Peter Billo, como el que hace un bolo porque todavía no era conocido, y Buffy la casa de vampiros, como la que está solo para morirse. La cosa arranca con Eric Foreman y su novia que van a ver una película basada en el libro que escribió Mónica. La función es una reverenda mierda porque están todos gritando, todos corriendo, arranca la película antes de que se sienten toda la gente, ni bien empieza la mina se va a comprar por Chocro y el chabón se va al baño, un desastre. Así no se ven las películas. La cosa es que en el baño Foreman es asesinado por un nuevo escritor Y después también mata a la novia. La cosa es que este nuevo Screen también se encapricha con matar a Sidney, pero sigue siendo un pelotudo. Y la verdad debe ser muy difícil andar matando con ese traje del orto, que tendría que usar algo más cómodo. Pero bueno, no la puede matar a Sidney. A quien sí puede matar es a Randy, a quien mete en una camioneta a la vista de todos, pero inexplicablemente nadie ve nada. Y también mata al policía en esta bonita escena. Cuestión que la policía le pone dos agentes del FBI para que la cuiden E inexplicablemente Scream aparece ahí ¿Cómo sabía que el auto iba a andar por esa calle? ¿Y cómo sabía que iban a frenar en ese semáforo? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, está claro okay, policía. La cosa es que mata a un agente y el otro sigue demostrando ser un inoperante Porque cuando lo tiene ahí, ahí para dispararle, no le dispara y por eso muere, por pelotudo. La cosa es que el auto choca y Sidney y la amiga quedan atrapadas en el auto y no pueden salir. Al final salen lo más bien y se escapan, pero Sidney decide volver para sacarle la máscara y no sé muy bien cómo ni por qué, Scream ya no está. Y de repente está del otro lado. ¿En qué momento hicieron eso? Yo, yo entiendo que pueden ser dos asesinos, pero lo que no entiendo es cómo hacen para estar tan coordinados. Y hay que tener en cuenta que viene de la otra escena donde mató al policía. La cosa es que Sidney corre, corre, que te corre y en vez de ir a la policía, o a un hospital, o a un lugar donde haya mucha gente, se mete en el teatro de la universidad donde no hay nadie. ¿Por qué vas ahí, amiga? Ahí se encuentra con su novio atado y al scream que debe la su identidad. Y es nada más, ni nada menos, ni nada más que su amigo idiota. ¡Asesino de mierda! Y también tiene un cómplice que es nada más... Ni nada menos, ni nada más que Mónica. ¡Uy, no lo puedo creer! Nada, mentira. Es la mamá de Sheldon, que en realidad es la mamá del novio anterior de Sidney. La cosa es que el cara de idiota mata a Derek. ¡Pum! Y la mamá de Sheldon mata al cara de idiota. ¡Pum! Y el cara de idiota mata a Mónica. ¡Pum! La motivación de ella es vengarse por la muerte de su hijo y tiene un plan resarpado para salir libre de los crímenes. Pero en vez de llevarlo a cabo, se lo dice a Sidney, se lo cuenta paso por paso, lo que le da tiempo a Sidney para prepararse para la batalla super final. Justo cuando la está por matar aparece el hermano de Logan y la salva Y Mónica que parecía que estaba muerta, al final no, todo lo contrario, estaba viva Y el cara de idiota que parecía que estaba muerto, tampoco, todo lo contrario, está vivo ah, Ahora sí está muerto Y el policía que otra vez parecía que estaba muerto, al final tampoco, todo lo contrario, está vivo Y acá nos vamos a Scream 3, más Scream que nunca Ahora están haciendo una tercera parte de la película ficticia con un montón de actores que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. Los únicos destacables son el director y el productor. Por otro lado, Mónica va por la vida escribiendo libros y dando charlas y el policía es ayudante de la película. Ah, y Sidney vive sola en el medio del campo con un montón de alarmas y re asustada y con un perro. Al que le va muy bien es al hermano de Logan, que tiene un programita de televisión. La cagada es que le matan a la novia y después lo matan a él. Así que, chau personaje. Bueno sí, el asesino enmascarado volvió a volver de nuevo y ahora con un sofisticado imitador de voces game, Con un super chaleco antibalas mágico que para cualquier tiro no importa la distancia Y con una paciencia sobrehumana como en esta escena que la chica esta se esconde Y justo en ese lugar está el Scream O sea que el chabón estuvo ahí anda a saber cuánto tiempo Esperando que por una de esas casualidades la vida se esconda ahí Si, sí, siga sí, para el otro lado él se hubiese quedado ahí como un pelotudo A lo largo de la película el Scream va matando a todos los personajes secundarios Mónica descubre que ¡Hey, Carrie Fisher! Descubre que la mamá de Sidney Cuando era joven Era actriz de Hollywood Y hacía películas de mierda Una vez fue una fiesta La violaron Y por eso se volvió al pueblo Bueno, para no ser muy largo esto Porque la verdad No es una gran tercera parte Se descubre que el asesino es Bueno, él es el director de la película O sea de la película ficticia, no no tiene mucha gracia esto Y encima le meten que es el medio hermano de Sidney Que es producto de esa violación En Hollywood, cualquier cosa Y como está enojado porque la madre no lo reconoció Empezó a matar gente Y lo raro es que en esta película hay un solo asesino O sea, lo que hace que no tenga sentido cómo sea si para estar en un lugar Y segundo después estar en otro diferente Pero bueno, qué importa Lo mato! La película termina con el poli pidiéndole casamiento a Mónica y con Sidney poniéndose de novio con el policía porque parece que no aprendió nada. Y de acá nos vamos a Screen 4, ahora es personal. Pasaron 10 años desde la última aventura. Sidney escribió un libro con todo lo que le pasó y se hizo re famosa. El poli ascendió y es comisario. Mónica se retiró del periodismo y quiere escribir un libro pero no puede. Y del novio de Sidney, Nino. Ni noticias. Y además se suman un montón de personajitos interpretados por actores y actrices que en ese momento eran conocidos por otras cosas. La de Community, la de Héroes, la de American Horror Story, de el del Juego del Miedo y así. Acá la cosa empieza con dos pibitas que iban a ver una película y de repente son asesinadas por los Scream. Pero en realidad eso era una película, así que las muertes no cuentan. Es una película que estaban mirando la de The Good Place y la de X-Men, y la de X-Men es asesinada por la otra. Pero en realidad eso era una película, una película que estaban viendo estas dos rubias que son asesinadas por Scream. Y estas muertes sí cuentan porque no es una película, bueno sí, es una película pero es la que estamos viendo nosotros ¿no? como las otras Esta cuarta parte no suma mucho porque a pesar de que hagan chistes con que las franquicias empiezan a abusar de las secuelas, ellos están haciendo eso, abusando de las secuelas El único aporte a la historia es que la de American Horror Story es la prima de Sidney ¿Qué significa esto? Significa que es la hija de la tía, eso Y bueno, los Scream matan a los personajes secundarios Al final se descubre que el Screen era el amigo del pibe del juego del miedo 2. ¡Asesino de mierda! Pero no estaba solo, lo acompañaba nada más, ni nada menos, ni nada más que la prima de Sidney. Esto ya es demasiado. Y su motivación es que tiene celos de Sidney con todo lo que le pasó a Sidney. Parece que la familia no paraba de hablar de ella, entonces la prima se recalentó. Imagínate, no era el centro de atención. Entonces se puso a matar gente con un cuchillo. Su plan es matar a Sidney, cagarse a palos a ella misma e inculpar a su novio. Y... le sale bastante bien. ¡Bien hecho! La cagada es que no se aseguró de haber matado a Sidney porque ella... Y cuando la va a matar, bueno, la matará ella. Y así termina la película. Y uno se pregunta, ¿se puede seguir robando con Scream? Y la respuesta es sí, siempre se puede seguir robando con algo. Mientras existan seres humanos en la Tierra, siempre se puede robar un poquito más. Porque parece que también hay una serie que creo que no es continuación de las películas, o capaz que sí, no sé, ni tampoco me importa. Bueno...